Bienvenidos, es un placer y una alegría poder abrir esta ventanita en Coordenada Sur, como siempre, junto a Juan Ramón Quintana en los estudios de Avia Yala. Paz, Juan Ramón, grande abrazo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Andrés? Un saludo muy fraternal para ti, que imagino que ya te encuentras en Sao Paulo para cubrir las elecciones en Brasil. Un saludo a nuestra teleaudiencia, estamos exactamente a una semana de producirse las elecciones más importantes probablemente de la historia del Brasil de las últimas décadas y que van a ser determinantes para el giro político o para una tendencia uh, conservadora en América Latina. Así que eh, te saludo desde La Paz, uh, Andrés, eh, para... Ofrecerte la apertura del programa. Gracias, sí, acá estamos. Llegué hace pocas horas a Sao Paulo y sí, vamos a estar acá cubriendo en principio la primera vuelta. Recordemos que es el 2, como vos mencionabas, la, la siguiente semana. Y si no hay un ganador en primera vuelta, con el 50% más uno de los votos, que parece que es el escenario, no le alcanzaría a Lula da Silva para imponerse en primera vuelta, habría una segunda cuatro semanas después y en medio, bueno, los intentos de desestabilización y de no reconocimiento electoral que permanentemente ha expresado Jair Bolsonaro desde hace más de un año siguen ahí, así que veremos qué pasa y de qué color se pone la cosa aquí en este gigante suramericano que es, que es el Brasil. Eh, vamos a hacer una alteración en el guión, les voy a pedir allá en estudios, vamos a ver un spot de la campaña porque un aspecto fundamental es el fantasma del comunismo que representa Lula da Silva, hay un spot, la nota número 11, vamos a verla, muy, muy cortita, está en portugués, pero creo que se entiende, un spot de la campaña de Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores para que la gente aleje al fantasma del comunismo. Con Lula, Brasil va a a comunista. O sea, de nuevo, cara? Melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro... Lula vai fechar as igrejas. E foi o presidente nunca fechou. Inclusive, foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula, o Brasil virou foi a sexta economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Oh. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. O Brasil da esperança. Não creia em velhos fantasmas. Cerrava o no spot Juan Que louco que... Que todavía la, los, las ciudadanas y los ciudadanos seamos presas y presos de, de estas campañas tan fuertes, culturales y de operaciones psicológicas. ¿no? Bueno, tenemos eh, la, la, la narrativa, el discurso anticomunista, Andrés, prácticamente se ha cultivado en los últimos eh, ¿qué? 60, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina ha sufrido un bombardeo cultural, un bombardeo ideológico, político y cultural en todas las dimensiones inimaginables, eh, de tal suerte que esta densidad ideológica anticomunista, que está vinculada, por supuesto, al tema del miedo y a la religión, a, a, eh, esto es, si continúa eh, presente... En gran parte de las sociedades en América, en América Latina que está reemergiendo, eh, re ¿no es cierto?, como, como ese fantasma que lo hemos visto en la, en, en la campaña política. El comunismo, la lucha contra el comunismo es una lucha fantasmal, pero en buena parte de eh, la opinión pública conservadora, muy cercana a las iglesias, eh, a las iglesias en general. Eh, esa, ese, ese, eh, ...esa narrativa, ¿no es cierto?, eh, se, se la cultiva todavía y con gran entusiasmo por algunos sectores. Así es. Juan Ramón, esta semana eh, hubo un rapto de, de honestidad intelectual, un rapto importante... ...en un analista de la derecha en Argentina eh, planteando el caso de ataque a Cristina Fernández de Kirchner... Me parece importante que, que lo podamos compartir con la audiencia en Bolivia y que lo podamos también debatir contigo en el estudio. Si te parece, yo propongo que hagamos aquí un cortecito y después nos, nos adentramos en eso, porque también tiene que ver con este discurso anticomunista, con la implantación de discursos del odio, con eh, el desgaste de la clase política que se ha trabajado tanto. Es impresionante la similitud entre Brasil... Y, y Argentina, lo hemos venido charlando en distintos programas y seguramente continuaremos. Pero bueno, me parece importante cuando hay un vocero de, de, de la derecha y además desde el canal de Mauricio Macri, que hace un planteamiento editorial tan fuerte y tan contundente que me pareció muy pertinente que lo podamos debatir. Si te parece, te invito y a todos a que hagamos un cortecito y al regreso nos adentramos en ese apasionante debate. Continúas viendo Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Segundo bloque de esta Coordenada Sur y lo mencionado y lo anticipado Vamos a ver a Carlos Pañi Carlos Pañi es un, un periodista como les mencionaba del, del medio La Nación es un medio que es propiedad de Mauricio Macri, compartimos con Carlos Pagni la identidad pajla, eh, Juan Ramón. Y lo que, lo que me llamó la atención es, de vez en cuando tiene raptos importantes de honestidad intelectual Carlos Pagni. Y este es uno de ellos y se posiciona muy fuertemente con varias eh, valoraciones que ahora vamos a compartir y a charlar en esta coordenada sur. Lo primero es que, que hay que destacar es que el debate político en la República Argentina se ha corrido de un lugar de... de plataforma política ideológica eh, o de respuesta a acusaciones de corrupción a debatir el asesinato o el intento de magnicidio contra una dignataria. Y esto ya es un hecho político, obviamente, en sí mismo. Pero vamos a empezar con Carlos Paña. Adelante. Si uno empieza a relevar determinados datos, determinados fenómenos que están ocurriendo... Delante de nuestros ojos, pero no en el centro de nuestra percepción, en el centro de nuestra atención, podríamos empezar a advertir que lo que teníamos por conocido se está modificando y que están apareciendo realidades distintas, nuevas, y son importantes porque son inquietantes. Mauricio Macri, que fue amenazado recientemente, que ya tuvo y fue víctima de episodios de violencia que él suele narrar en el sur, dijo anoche acá en La Nación, más con Luis Majul, que había fortalecido, robustecido su custodia y que su custodia está más atenta. Hubo en una manifestación en el Senado un ataque muy violento a las oficinas de Cristina Kirchner, a las que ataque al que ella, por supuesto, le presta mucha atención, sobre todo retroactivamente después del atentado que padeció, como todos sabemos, hace pocos días. Tribus urbanas con consignas de ultraderecha, filonazis, atacan la casa de gobierno con antorchas, expresan consignas, mensajes, mensajes, Conflictivo ya no con la política, ya no con la clase política, con el Estado, sino con la democracia. Bueno, Juan Ramón, acá primero hay algo importante que es la aceptación de que se trató de un atentado, que hay un, un grupo de gente extremista detrás eh, del mismo y que esto también es un riesgo cuando se impone la violencia como forma de dirimir la política, es un riesgo para todos, una reflexión que la derecha debería hacer, y me parece me pareció también interesante porque no es una... Eh, ...reflexión que aflige nada más a la sociedad argentina... ...sino a toda nuestra América Latina y a Estados Unidos también. Ahora vamos, vamos a compartir una reflexión sobre los atacantes... ...por esta cuestión de que si era un loco suelto... ...si después eran tres locos sueltos... ...o si era ya una organización con otro tipo de logística... ...posibilidades, eh, apoyos externos, etc. Irrumpe en el centro de nuestra atención un vendedor de copos de azúcar, supuesto vendedor de copos de azúcar, que le pone una pistola en la cabeza a la vicepresidenta y dispara, sin que salga la bala. La percepción inicial de este fenómeno, de este episodio, que es conmocionante, fue que Fernando sabac Montiel, es un loco suelto, un lunático, que quiso extrañamente entrar en la historia asesinato asesinando a Cristina Kirchner, a la expresidenta, vicepresidenta. Ahora, después empiezan a aparecer indicios que obligan a corregir esta impresión inicial de que estamos ante... Un electrón loco, suelto. Distinto tipo de datos que nos obligan a formularnos una cantidad de preguntas que todavía no tienen respuestas. Pero están los mensajes de su novia. No sabemos bien si es su novia o no, inclusive por el tipo de expresiones que ella utiliza. Son interesantes estos mensajes. Miren, Brenda Uliarte le dice a su amiga, Agustina Ruiz, no es joda, boluda, estoy armando un grupo para ir con antorchas, bomba, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar un fierro. Otro. Hoy me convierto en San Martín. Sigue la misma épica, ¿no? De, de la libertadora, del libertador. Voy a mandar a matar a Cristina. Me repudrí. Que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. ¿Qué hija de puta? Se metió adentro antes de que le meta el tiro. Tengo algo de money, conocidos, esto es muy importante. Está hablando de alguien que financia algo. Me voy, se va del país, pero antes quiero hacer algo por el país. Hay después un, una persona, un joven, que es el líder de este, de este grupo de los supuestos vendedores de copo de azúcar. Yo no sé, Juan Ramón, si querés hacer alguna reflexión ya con lo que vimos eh, a raíz de esto que se planteaba del atacante, o si seguimos con la siguiente nota, vos me decís. No, breve, brevemente, eh, yo tengo la impresión que son, eh, que son dos eh, brazos operativos ¿no? que intervienen en este eh, proyecto de magnicidio. Por un lado, creo que es bastante explícito el mensaje de Brenda Uliarte, Señal, al señalar que está sobrecargada de una dosis de odio, ¿no? eh, creo que es un mensaje inconfundible, eh, que está atrapada en este mensaje de odio que, que obviamente trata de canalizarla, de catalizarla a través de un acto casi demencial que la acerca a un acto patriótico. Esto es producto de toda la descarga ...de odio que eh, transita por eh, las pantallas, por las radios... ...por los medios de comunicación hegemónicos... ...anticristina, ante Frente Amplio, ante Fuerza Progresista. Y el otro, el, el, el otro elemento eh, que creo que es eh, importante es el vínculo. Eh, es, hay, una, hay una línea muy clara que vincula tanto al novio como a la novia... A algunos actores quienes encubrirían de alguna manera, facilitarían de alguna manera, ¿no es cierto?, este intento de magnicidio. Nos ha quedado claro hasta este momento, y de acuerdo a las investigaciones, creo que la ruta, la investigación, es esta. Sí, pero mira, Juan Ramón, el, el caso ahora, estos chicos tienen un líder, ¿no? que también es un joven igual que ellos que va a ser detenido. Pero vamos a ver ahora el caso de él, los chats de él, y vamos a ver quiénes aparecen a defender a esta persona. Y ahí se abre ya una cosa mucho más densa y turbia. Y lo está diciendo un analista de la derecha. ¿eh? Carrizo, Gabriel Nicolás Carrizo, es el que les proveía la mercadería a estos otros vendedores de algodón. Era el jefe de este grupo de vendedores ambulantes y tenía la máquina para hacer el algodón de azúcar. Cae, lo detienen, se examinan sus mensajes y son más inquietantes que los de Brenda Uliarte. Miren los mensajes de Carrizo. Mi amigo le dice a su hermanastra, mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea, Sigue la épica, sigue la saga. Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. Sí, le está hablando de que había un plan. Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal, es un pelotudo. Estamos decididos a matarla a puta esa. Falta obviamente un artículo. Estamos hablando de algo que ya no es un lunático solo, suelto. Pareciera haber una, una planificación, un programa. Ahora, lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados que realmente la aparición de sus abogados es muy misteriosa, por muchos motivos. Aparece un el, el abogado de él, el que él designa como abogado, Gastón Marano. Gastón Marano es un abogado penalista, que de golpe nos enteramos, es asesor de un senador por la provincia de Chubut, que pertenece al PRO, Ignacio Torres. En, no en cualquier comisión, en la comisión bicameral de, organi de los organismos de, que, que vigilan a los organismos de seguridad e inteligencia. Por supuesto, Torres dice, yo la verdad no tengo idea de cómo está mi asesor conectado con este jefe de la banda de los copitos, Marano no le avisó al senador, che, mirá que voy a tomar este caso, semejante caso. Si ese abogado es asesor en una comisión que vigila organismos de seguridad e inteligencia, lo más lógico sería que le diga al senador, che, te parece que agarre este caso, vos te sentirías incómodo. El propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Una abogada, Brenda Salva, ...que curiosamente es asesora de una diputada del PRO. Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades. Ahora hay otro detalle más inquietante. Es que aparece un abogado de este mismo vendedor de copitos... ...Fernando Sicilia, que es abogado defensor de dos personas, son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Magdalani en la AFI durante el gobierno de Macri. Lo cierto es que aparece ahora una especie de jefe de esta banda que tiene abogados ligados de un modo u otro a la política y ligados a actividades, a, a causas que tienen que ver con actividades de espionaje. La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados, toneladas de, de, de algodón de azúcar. ¿Qué temas que hay, hay que ocultar? Bueno, acá la cosa ya se pone más peleaguda, Juan Ramón, ¿no? Tres abogados para el joven vendedor ambulante, una, una tarea que obviamente no le, no le reportaría tantos recursos ni de cerca, y además vinculados a labores de inteligencia en la defensa de esta persona. Esto ya obviamente abre un universo totalmente diferente. Y yo les quería compartir también eh, a todos la imagen de la tarjeta del abogado, del líder de esta banda que atentó contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si la podemos ver y la vamos a comentan comentando encima. Se trata del, del doctor Gastón Marano, que mencionaba a Carlos Pani. En su columna, fíjese, Juan Ramón, la tarjeta de este señor, ya no es funcionario de la embajada de Estados Unidos, pero lo fue. Es eh, revelador, este es el abogado del líder de quienes atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner. Con un correo, Juan Ramón, además, directamente del eh, oficial del gobierno de los Estados Unidos. Eh, esto no quiere decir que Estados Unidos haya, no, no yo no estoy sugiriendo ni mucho menos que el gobierno de Estados Unidos haya organizado este ataque en contra de Cristina. Pero sí no puede dejar de mencionarse que es tremendamente sugestivo y que hay intereses muy pesados de fondo y que seguramente si este abogado está ligado a, a funciones en organismos de inteligencia, tendrá algún vínculo con la, con la inteligencia estadounidense y de hecho... Como vemos, ha sido un funcionario oficial de la Embajada de Estados Unidos. Me parece que esto ya es potente, ¿no? Uh, Andrés, eh, este, este es un escenario que ojalá eh, termine de ser esclarecido para saber el papel que tiene este señor Marano, exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Creo que es importante... Pero es tan importante, tan relevante este caso que nos acerca al caso de Bolivia, con, el, con la operación del intento de asesinato a Evo Morales el año 2007 y el año 2008. ¿No es cierto? Creo que no podemos desvincular este episodio tan terrible en la Argentina con el intento de asesinato. A, contra Evo Morales, con el intento del golpe de Estado contra Evo Morales, a partir de la contratación de mercenarios, ¿no es cierto?, del este europeo. Estos mercenarios que vinieron con el encargo de impulsar la independencia, la autonomía de Santa Cruz, tenían el encargo de asesinar a Evo Morales, de destruir el proceso de cambio. Yo creo que la memoria nos juega mal, eh, la, el, la memoria nos juega malas pasadas. Yo creo que hay que, hay que empezar desempolvando el caso de eh, Rocha y su, eh, y su elenco de mercenarios y de criminales que vinieron a Bolivia con el objetivo de lograr una, eh, un, un escenario dantesco de guerra civil, separatismo, asesinatos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿quién contrató a Rosa? ¿Quién contrató a los, a los mercenarios que eh, desarrollaron un plan separatista en Santa Cruz? Fue Rubén Costas y varios miembros de las logias cruceñas. Nos vamos a, no nos vamos a detener en los nombres, entre ellos está Nayar, está, están los que han fugado a los Estados Unidos, está eh, Roca, el ex dueño de Aerosur, etcétera, etcétera. Eh, a, había, había un elenco de financiadores para esta operación. Pero no hay que olvidar que Rubén Costas y estos logieros estaban vinculados a la embajada americana. ¿Mm? Por lo tanto, jalando los hilos de la memoria, vamos a retrotraer el 2007 y 2008 a este escenario que está viviendo la Argentina. Eh, y entonces, a mí no me sorprendería en absoluto, más allá de una hipótesis casi delirante, que la embajada de Estados Unidos esté vinculada con este intento de asesinato ...en Argentina, pero en Bolivia sí lo estuvo. Si tú recuerdas bien cuál es la trayectoria de Philip Goldberg... ¿No? ...hay que recordarle a la, a, la, a la población en Bolivia cuál fue la trayectoria de Philip Goldberg. ¿No? Se vino de, de Kosovo después de haber producido un charco de sangre... ...después de haber crea, generado una implosión en Yugoslavia... ...un gran operador del Departamento de Estado y de los servicios de inteligencia... ...se vino a generar un gran conflicto, una guerra civil, una implosión en Bolivia... ...cuando se lo expulsó, retornó a una agencia de inteligencia... ...y Philip Goldberg se fue a Filipinas... ...y de Filipinas se fue a Cuba, donde intentó generar también un escenario de desestabilización... ...y de Cuba se fue a Colombia donde trabajó, donde operó contra la campaña, contra la candidatura de Petro. Eh, creo que es importante seguir sí. las huellas, ya no las huellas del dinero, sino las huellas de estos funcionarios de las embajadas de los Estados Unidos que tienen un papel protagónico en, e en este tipo de eh, eventos descabellados que tratan de terminar con la democracia. Yo hace muchos años, Juan Ramón, que, que pienso que la CIA es la mayor organización terrorista del mundo, ¿no? Pero ahora, ahora, después de ver esto, estoy sintiendo algo peor. Porque es que, y de nuevo, yo digo, no, quiere, no, no es mi idea decir que la, la, la embajada o el gobierno eh, son los organizadores o financiadores de este ataque contra Cristina. Pero sí es cierto que siempre, de alguna manera están vinculados los Estados Unidos o su gobierno con todo tipo de acciones violentas y antidemocráticas en todo el mundo. Y esto es un hecho que no podemos dejar pasar, porque si no es que financian, apoyan, tienen la información, eh, dan protección en su territorio a terroristas o atacantes o a golpistas, pero lo cierto es que, si repasamos, el golpe en Guatemala... Las dictaduras del Plan Cóndor, la invasión de Playa Girón en Cuba, los intentos de magnicidio contra Fidel Castro, eh, el asesinato de Juan José Torres en la República Argentina, el apoyo a, la, a, a grupos, a, a destacamentos militares que cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Centroamérica en los 80. El golpe de Estado contra Hugo Chávez en, en Venezuela, el intento de magnicidio a Maduro, los intentos de golpe y el golpe contra Evo Morales en Bolivia, sectores de la DEA que, que antes de que llegue Evo al poder intentaron asesinarlo, eh, mirar para otro lado cuando intentaron asesinar a Rafael Correa. O sea, si no es apoyo directo, es conocimiento, es mirar a otro lado, es refugiar a los, a los atacantes, pero siempre detrás de estas acciones hay algo que aparece vinculando a Estados Unidos, Juan Ramón, y esto me parece, saquemos cualquier cosa dogmática, antiimperialista, lo que querramos, pero es una fuerza que siempre está vinculada a hechos de, de, de violencia y de violaciones a los derechos humanos, gravísimas, y esto sucede de manera sistemática, o sea, ya es un problema sistémico, no es que uy, hubo un atentado en algún lado y apareció alguien vinculado a Estados Unidos no, están siempre en todos lados, me parece que hay que hacer algún tipo de reflexión democrática en torno a esto, porque es una fuerza demasiado poderosa y negativa que nos está generando muerte y odio de manera permanente me parece que más allá de posicionamientos ideológicos, hay que pararse un poco y pensar, eh, perdón pero me generó muchísima indignación más allá de que insisto, no, no es mi idea vincular al gobierno de manera directa con esto que sucedió contra Cristina, pero eh, no falta que no, no, era imposible que no aparezca alguna vinculación, ¿no? No, um, acaba el presidente Gustavo Petro acaba de pedir perdón eh, por el magnicidio, por el asesinato del presidente Mois en Haití. Eh, y, para, y para que pida perdón un presidente recién eh, elegido eh, en Colombia, yo creo que esto ya tiene unas dimensiones muchísimo, muy complejas, a partir de los sicarios, a partir de los mercenarios, exmilitares y policías contratados en Colombia, donde hay siete bases militares norteamericanas, que tuvieron que viajar hasta República Dominicana y de ahí hasta Haití para consumar el asesinato de este presidente. Vaya uno a saber cuáles son las razones de fondo del asesinato de la empresa. Digamos. La empresa estaba en Miami, ¿o ¿no? Sí, sí, sí, sí, iba a eso, iba a eso, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo la empresa... Andrés, que estaba contratando el exministro López en Bolivia, que también estaba en Miami para traerse los 10 mil mercenarios para terminar con el Nobel gobierno de Arce. Pero a continuación, lo que, lo, lo que uno tiene, ¿no es cierto?, es... Eh, estas, estas operaciones, yo diría, en América Latina son bastante desconocidas, han pasado casi como episodios demasiado marginales para la historia de América Latina. Nosotros los bolivianos en general no estamos acostumbrados al conocimiento de, de a, a la, a la, una aproximación a la historia de América Latina. Si uno de verdad conociera más a fondo la historia de América Latina y la relación con los Estados Unidos, tendría, por supuesto, la oportunidad de comprender cuáles son las razones por las cuales Estados Unidos desarrolla un conjunto de estrategias, operaciones, maniobras políticas para terminar con gobiernos progresistas, con gobiernos que se desplazan hacia un ala nacionalista, con gobiernos que intentan tener una maniobra más amplia, una maniobra política autónoma más amplia para disponer de sus recursos naturales, para definir su propio proyecto histórico, etcétera, etcétera. Es decir, eh, estamos bastante alejados del, del conocimiento de esta relación tan tormentosa entre Estados Unidos y América Latina. Y no es solamente el concepto eh, de la doctrina Monroe, no es solamente el concepto del destino manifiesto, son los hechos cotidianos que ocurren en América Latina para evitar que nuestra región eh, logre alcanzar los objetivos mínimos que son el bienestar de su población, el aprovechamiento de sus recursos naturales, una democracia más sólida. Estados Unidos siempre ha estado interviniendo, interfiriendo, ¿no es cierto?, en, este, en estos procesos nacionales y Bolivia tiene una historia dramática, ¿no es cierto?, de intervención norteamericana desde hace 70 años y claro, la derecha, aquí te carga con el discurso de que no hay imperialismo, de que no hay injerencia, de que no hay intervención extranjera y que todos los problemas son problemas de los bolivianos por mediocres, por ignorantes, ¿no es cierto?, porque son indígenas, incivilizados, premodernos. Está todo, todo, todo el discurso. Pero cuando uno empieza a escarbar esta historia tan tenebrosa de las operaciones de la CIA, del Comando Sur, de la Embajada Americana, de la DEA, de USAID, eh, etcétera, etcétera, eh, es que se te paran los pelos de punta. Porque en definitiva, ¿no? es Estados Unidos eh, no le da tregua a nuestra región, no le permite respirar libremente a nuestra región, no le permite volar. Cuando yo creo, personalmente creo, que si tuviéramos unas relaciones de verdad amistosas, amigables, fraternas con Estados Unidos nos iría mejor a Estados Unidos y América Latina y el Caribe, porque tenemos muchas cosas en común, pero que desafortunadamente, por estas élites, ¿no es cierto?, eh, poderosísimas económicamente, financieramente, resulta que aplican. Esta ideología de la supremacía blanca, aplican esta ideología del imperativo categórico de Estados Unidos sobre sociedades relativamente débiles, eh, de, eh, con institucionalidades precarias, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y entonces, esta imposición, este dominio de estos aparatos, ¿ah? de estos aparatos. Eh, económicamente poderosos, de estas élites que manejan la CIA, el complejo militar industrial, que manejan los, los, eh, las decisiones más eh, importantes para el dominio imperial de Estados Unidos, terminan, ¿no es cierto?, aplastando nuestra aspiración de democracia, de libertad, nuestra aspiración de justicia social, convirtiendo a nuestras, a nuestras derechas, ¿no es cierto?, oligárquicas, eh, socialdemócratas, en verdaderas tiranías contra nuestros pueblos. Este proceso de colonización continúa vigente, fresco y todos los días opera sobre nuestro país, sobre América Latina y sobre el mundo. Ah, sobre el mundo. Ya lo dijo, ya lo dijo el, el canciller ruso en Naciones Unidas, señalándolo al presidente de Ucrania, y utilizó un, en realidad una frase que es de la de, es de la, eh, digamos, del establishment norteamericano. Utilizan al presidente Zelensky como un hijo de puta, pero es su hijo de puta, como decían de Somoza. Un criminal, ¿no es cierto?, de grandes proporciones, de, de, decían en el Departamento de Estado, ese es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿Ah? es esto. Es esta política tan tormentosa, tan nefasta, ¿ah? que está en las entrañas del imperio. Y no estoy hablando de la sociedad norteamericana. Yo creo que la sociedad norteamericana sufre sufre las consecuencias de estas políticas demenciales por el simple hecho de, querer, de, de pretender estar sobre la voluntad del mundo. Juan Ramón, te propongo una cosa eh, a ver si podemos charlar hacemos un cortecito claro que y a sí. ver si podemos charlar de Rusia y Ucrania a la vuelta justamente con un querido colega que está allá en la zona y esta semana fue eh, de muchas noticias y movimientos entre, en la guerra que se está desarrollando en esa parte del mundo al regreso nos conectamos con esa realidad claro que sí Continúas viendo Coordenada Sur Estás viendo Coordenada Sur Tercer bloque de esta Coordenada Sur, Juan Ramón y ya mismo vamos a contactar en vivo e indirecto con el Doñez No sé si lo digo bien, ahora me va a corregir, está el camarada y compatriota Alejandro Kirch, que Él es periodista, es enviado especial de Telesur e Hispan TV en la zona de guerra y vamos a tener la oportunidad muy importante de poder charlar con él y de tener su testimonio. Alejandro, bueno, esta, esta semana se produjeron importantes noticias para quienes no siguen el acontecer tan de cerca, un despliegue, un llamado a reservistas por parte de Vladimir Putin, eh, un referéndum por el que se eh, intenta anexar eh, o incluir dentro del territorio ruso a varios a varias eh, regiones que eh, hoy día pertenecen a Ucrania, y la posibilidad que esto... Eh, permita o desemboque en la utilización de armamento nuclear para defender lo que Moscú va a pasar a considerar parte de su territorio. Alejandro, ¿cómo estás? Eh, te mandamos un abrazo grande desde Avia Yala. Bueno, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a compartir mis experiencias aquí. Bien, lo primero, lo personal, Alejandro, me, me acabo de enterar que has, sido, que has tenido una herida eh, allí eh, donde estás haciendo cobertura contanos es, es un es un conflicto que obviamente nos queda muy lejos a ver si nos nos contás un poco lo personal y cómo estás viviendo este tiempo entiendo que hace varios meses que estás en la región Sí, llevo seis meses acá llegamos eh, con un compañero que ahora ya no está aquí eh, el 24 de marzo de a un mes del inicio de la operación militar especial rusa eh, era todavía invierno, estaba nevado, <coughs> llegamos y, y la misma mañana que llegamos eh, fuimos a una localidad que se llama Valdabaja, que estaba completamente destruida y fue el primer impacto que tuvimos con eh, esta situación de destrucción de una ciudad y un famoso hospital que ya se había dicho que los rusos habían disparado para matar a los enfermos y nos empezamos a enterar de cómo ...se distorsiona y cómo realmente no solo se distorsiona... ...sino que se invisibiliza esta región del Donbass... ...fíjate que tú me dijiste que pertenece a Ucrania... ...aquí hay dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, ...donde estoy yo, Donetsk, eh, ...que hace ocho años que declararon su independencia... ...tras el golpe de Estado nazi o neonazi... ...que se produjo en Kiev, en la famosa eh, Plaza Maidán... Y desde entonces esto ha sido, cuando tú le hablas a la gente aquí en Danetsk de la guerra, ellos no hablan de febrero, hablan de 2014, cuando empezaron eh, los ucranianos a bombardear la ciudad y los pueblos eh, de manera constante, permanente, con horarios, eh, día y noche, eh, sobre, en la periferia de la ciudad. Eso es constante. Alejandro. Dime. El, el territorio donde tú te encuentras es una república independiente, no es que no pertenece ni a Ucrania ni a Rusia, es cierto, ¿no? Es correcto. Así es, es una república popular, pero no se llama popular porque sea al estilo de las democracias populares socialistas, sino porque fue el fruto de, una, de un alzamiento popular aquí, de autodefensa, después que en Odessa, en, en la Casa de los Sindicatos, en, en todos estos lugares hubo... Revueltas porque la, la famosa revolución del Maidán fue en realidad un acto de supresión de la cultura rusa, fue antirruso. Y se lanzaron los nacionalistas. Guerra, están en guerra a, y bombardeados hace ocho años por, por Ucrania. Exacto. ¿Qué, qué, extensión, ¿Qué extensión aproximada tiene esta república independiente? Bueno, estas repúblicas tienen en total cerca de eh, alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Al, eh, y una población de unos 5 millones en, entre las dos repúblicas. Es un centro industrial muy importante de Ucrania y antes de la Unión Soviética. Es altamente industrializado, la industria metalúrgica, hay industria de fabricación de máquinas, herramientas. Es decir, es, es una base industrial muy importante que en algún momento produjo un tercio del Producto Bruto de Ucrania. ...y entonces es una zona muy rica también. ¿Y qué es, qué es lo que tú has visto en estos meses, Alejandro? Bueno, en estos meses primero he descubierto que nos han engañado... ...durante ocho años acerca... ...porque siempre se hablaba en la prensa de eh, refriegas que habían entre... ...nacionalistas ucranianos y las fuerzas de la milicia popular de acá. No son refriegas, son eh, es una lucha, un combate permanente y este es un bombardeo, ataques artilleros contra la población civil que no cesa nunca y se esperaba que la operación militar terminase con esto pero no lo hizo eh, por desgracia esto se incrementó en los últimos dos meses y aquí estamos sufriendo eh, los ataques cotidianos ayer mismo, para contarte una anécdota desagradable ayer mismo en el mercado central que está a cuatro cuadras de donde estoy yo eh, se tiraron dos, cañones, dos cañonazos de 155 milímetros a un bus. Entonces ellos atacan a las personas civiles, buscan donde hay aglomeraciones, los mercados, los centros comerciales, eh, la calle donde me hirieron a mí, que es la calle principal de aquí, y donde hay, pasan muchos buses. Entonces andan buscando la muerte de civiles. Los viernes en la noche y los sábados atacan el centro del... ...donde están los restaurantes y los paseos donde van las familias. Y estos misiles, estos no son misiles, son cañonazos... ...son proyectiles autopropulsados eh, eh, que se manejan por GPS. O sea, ellos no es que estén apuntando al voleo, apuntan precisamente donde quieren disparar. Y son proyectiles fabricados en Francia, entregados a Ucrania a, tra a través de la OTAN. Es decir... Esta es una guerra, Andrés, entre la OTAN, Estados Unidos, contra Rusia, que se libra en terreno ucraniano. Alejandro, está Juan Ramón Quintana en los estudios de Avia Yala en La Paz. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer saludarte y te deseo la mejor de las suertes en esa noble tarea informativa que estás realizando y peligrosa a su vez. Eh, yo quisiera que nos cuentes, eh, eh, mmm, aprovechando que estás en el campo de batalla, que estás en el lugar más peligroso del conflicto, quisiera que nos eh, le puedas explicar a nuestra audiencia eh, acerca de las mentiras, de esta narrativa falaz, eh, mentirosa que se ha construido en torno al conflicto Rusia-Ucrania. La, la, podríamos decir que la columna vertebral de la, de la, de la narrativa eh, mentirosa de Occidente es que Rusia ha, invadió eh, territorio ucraniano. Eh, y entonces, sobre esta matriz eh, se, ha, se ha ido construyendo un conjunto de argumentos que terminan, obviamente, socavando ¿no? eh, la posibilidad de que Rusia tenga el derecho a la legítima defensa. Y entonces, eh, quisiera que nos cuentes eso. ¿Cómo, cómo ves desde, desde el lugar de la, del conflicto mismo eh, esta, esta, con, estas construcciones de estas narrativas para legitimar la intervención de la OTAN y de los Estados Unidos, para dar pie a, a un conflicto a mayor escala, para tratar de desvertebrar a Rusia y, por lo tanto, y también impedir su alianza estratégica con China. Pero quisiéramos escucharte, tú que estás tan cerca, acerca de eh, hasta dónde se ha recorrido eh, el velo de la mentira. Bueno, tú lo has dicho, el... el... La OTAN escogió a Ucrania como punta de lanza para su proyecto muy antiguo de eh, convertir a Rusia en un estado fallido, dividirla en regiones y terminar con lo que ellos consideran una amenaza constante de un país que está renaciendo fuertemente de la crisis en que fue envuelta por el periodo negro, según todo el mundo aquí, de los años 90 cuando desaparece la Unión Soviética de manera además ilegal e impopular eh, esta pretensión no es de ahora y se agudizó a raíz del golpe de Estado de 2014 cuando grupos neonazis eh, empezaron a agitar la bandera antirrusa es decir, creando un enemigo para crear su propia nacionalidad no existe animosidad a los rusos ...hacia los ucranianos... ...porque se consideran lo mismo... ...la misma patria, la misma historia... ...la misma lengua, los mismos, la misma comida... ...la misma música... ...las mismas bellezas naturales... ...es decir, aquí no hay una separación... uno no pueda decir estos son rusos... y ...estos son ucranianos... ...pero para construir este, esta narrativa... ...tenían que crear un enemigo... ...y eso se hace más o menos fácilmente... ...lo hemos visto en Yugoslavia... ...lo hemos visto en, en Irak... ...lo hemos visto en muchos países... ...donde se crea un enemigo artificial nacionalista y empezar a agitar esta bandera. Y bueno, culminó con lo que nosotros sabemos, que Ucrania pretendía entrar a la OTAN... ...que podían establecer aquí en Ucrania misiles nucleares de la OTAN. Después, en los últimos días de febrero, Zelensky anuncia que va a crear su propia industria nuclear... Y esto es una línea roja que el presidente Putin marcó en 2008, no en febrero de este año. Que cuando Ucrania se convirtiese en miembro de la OTAN, se cruzaba una línea roja y Rusia no iba a permitir. Y así ocurrió. ¿Y cuál era el plan? El plan era recuperar por la fuerza lo que habían perdido por voluntad popular aquí en el Donbass. Es decir, los referéndums que ocurrieron en 2014, en Lugansk, en Donetsk, en Crimea, en eh, Mariupol, la ciudad tan famosa, en Odessa, en todas, Saporoshe, eh, Kerson, en todas, ganó ampliamente la voluntad de eh, la independencia o la integración con Rusia. Eso fue sofocado por las armas. En el año 2014, en Odessa, se ...quemaron vivos a 48 eh, comunistas que estaban en la, en la casa de los sindicatos... Eh, ...a vista y paciencia de la televisión, de la policía, de todo el mundo. Entonces, esto fue un acto de autodefensa. Y el plan que se previó, y que se impidió con la intervención rusa... ...es la retoma por la fuerza del Donbass. Y bueno, entramos así a este periodo último de la guerra... ...que es la operación militar especial... No es el inicio, es la culminación de esta guerra que está hoy afianzándose con estos referéndums eh, La otra mentira que escuchamos con, con, con toda propiedad es acerca de la eh, gran invasión, la gran eh, contraofensiva ucraniana que estaría prácticamente acorralando a Rusia y eh, eh, retirándose eh, en desbandada hacia Moscú. Lo que pasó aquí y yo considero que fue un error de cálculo del mando ruso es que metieron muy pocas tropas para controlar un territorio de muy grande, mucho mayor que, fíjate, esto más o menos es la extensión eh, de lo que es mayor que la superficie de de Cuba, por ejemplo, lo que está eh, dirimiéndose aquí. Entonces con 120, 150 mil soldados eso no se puede controlar y al parecer los mandos rusos esperaban que con su inmensa potencia aérea en los misiles, iban a poder eh, detener eh, la contraofensiva ucraniana que es una carne de cañón, es decir, estos son miles y miles de soldados que son eh, masacrados diariamente, cerca de 100.000 de los 300.000 movilizados por Ucrania, eh, allá han muerto en estos ataques que logran entrar a ciertas áreas de territorio, pero no tiene ninguna seguridad y mucho menos de quedarse. El llamado de Putin a la movilización es para justamente traer tropas aquí que consoliden eh, este, uh, este territorio. Y eso es lo que está ocurriendo. Estos referéndums son cuatro regiones, Gerson, Zaporozhye, Lugansk y Danetsk. Eh, Alejandro, sí, dime. A ver, un segundo, estamos viendo unas imágenes sí. que vos me enviaste, que, que tú mismo has tomado, eh, entiendo que en la jornada de ayer. Así es. Cuéntanos cuéntanos un poco, qué, porque hay unos cuerpos ahí, hay unas víctimas fatales en el, eh, en bueno, el piso. Eh, cuéntanos un poco el contexto de esto y, a ver, vemos desde... Porque lo que nos llega es siempre que, que Rusia ataca y destruye, ¿no? A ver si podemos entender un poco el contexto de lo que estamos viendo y después una un agregado te hago, Vemos, nos llegan desde Ucrania imágenes que, que nos retrotraen una guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, ciudades destruidas, ¿Cómo, cómo vivís vos esto, son constantes los bombardeos, la guerra sucede lejos, danos un poco una pintura de esto. No, mira, la guerra no sucede lejos, la guerra, el frente de, de batalla está a menos de 5 kilómetros de donde estoy yo ahora, eh, y desde esas zonas nosotros recibimos estos bombardeos, estos ataques artilleros cotidianos que no son contra las posiciones militares, son contra la población civil. Lo que tú acabas de mostrar es... Bombardeos, mercado, no, no, de, no de Moscú, bombardeos de Kiev, de, de Ucrania. Pero por supuesto, está... Con no, super no. Aquí esta zona es pro-rusa, aquí el 90% de la población quiere integrarse a Rusia, eso no, no es un cuento, esto nosotros lo vemos. Aquí la gente está más bien molesta porque Rusia no opone más energía, porque Rusia no ataca a Kiev. Aquí esto es, es como suponer que los ucranianos se están bombardeando en Kiev y matando a, a sus Estas imágenes, este bus que vemos en pantalla, vemos evidentemente, no sé, que era el conductor que, que ha fallecido y ha sido víctima, que es, es un misil lanzado por Ucrania, además son civiles. Sí, son todos civiles, eso es un mercado y este ataque al mercado no es casual ni es por error, es, es repetido. Es decir, en el momento que cuando me hirieron a mí hubo dos o seis de estos no son misiles, son proyectiles de 155 milímetros autopropulsados. Son dirigidos contra la población civil cotidianamente, día y noche, esto no para nunca en este momento que estamos hablando estamos escuchando los estampidos y salir a la calle en Donetsk es aquí todo el mundo lo sabe, está normalizado salir a la calle es saber que tal vez uno no regrese y esto no es una exageración este bus que tú estás viendo no estaba compuesto por militares ni era gente que iba de un lugar a otro de la ciudad esas mujeres que están muertas son floristas con esas mujeres yo estuve conversando el día anterior cuando fuimos hacer entrevistas de calle sobre el referéndum al mercado entonces eso es lo que se vive eso se llama terrorismo, no tiene ninguna otra calificación, es amedrentar aterrorizar a la población y amenazarla y, y matarla, porque eso es lo que tratan de hacer el lunes pasado en, en el barrio de Kuybyshev un distrito atacaron un lugar y con un solo proyectil mataron a 10 personas y en los sitios ucranianos se ufanaban de lo eficiente que habían sido en, en esta operación. Entonces eso es lo que viene todo del sector ucraniano que está muy cerca de aquí. Estos cañones no están tan cerca, están como a 30 kilómetros, pero son eh, teledirigidos. Esa es una realidad de terror que ha vivido esta ciudad durante ocho años. No es una exageración, no es un cuento, hay 14.000 muertos en este periodo. ...que han sido totalmente invisibilizados por la prensa occidental. Y ahora se ha establecido esta censura brutal que no permite decir... ...esto no existe, el Donbass no existe, el referéndum no existe... ...no existió antes ni existe ahora. Y la única solución es que esta gente está determinada a tener su libertad... ...y la única forma de tenerla es integrarse a Rusia. Eso es lo que todos, las personas con quien uno habla aquí, te dicen... Hemos estado esperando ocho años por este referéndum para poder al fin iniciar una vida. Alejandro, creo que ya tenemos que ir cerrando. Juan Ramón, esto que estamos viendo evidentemente es un quiebre total con lo que es el bombardeo informativo tradicional. Una un último detalle, Alejandro, en donde tú estás, ¿hay tropas rusas o son solo las, lo, el ejército que vemos? Es el local de la República de Doñez. Eh, hay, hay tropas rusas pero las tropas rusas son muy pocas la, la principal defensa la hacen las milicias de Donetsk la, la, la mayor parte de las tropas rusas está eh, defendiendo lo, la, los pueblos del, de la zona de Kharkov en el norte de la República de Donetsk y en la zona de Gerson y Zaporoye, que esas sí no son parte del Donbass que son zonas rusoparlantes junto con Odessa, que será posiblemente la próxima operación especial, y donde se están realizando referéndum. Ese es el grueso de las tropas rusas que están defendiendo también la central nuclear, que se encuentra ahí en Zaporozh. Juan Ramón, eh, Alejandro, yo te mando un abrazo grande. Yo me despido y le dejo la despedida contigo a Juan Ramón. Me parece que hemos tenido una posibilidad muy importante de poder tener este contacto de primera mano con la República de Doñez, y algo que, reitero, rompe absolutamente con la cobertura mediática que podemos observar de manera cotidiana. No Bueno, bueno muchas gracias, eh, Alejandro. Eh, simplemente desde La Paz pedir que tengas el máximo cuidado, la más, máxima protección, utilizar en todas las circunstancias el chaleco antibalas, el casco, y tener eh, tomarte todos los recaudos. Esta tarea es una tarea ...realmente temeraria la que, la que tú tienes... ...y te agradecemos mucho por la ruptura... Eh, eh, ...de este cerco mediático al que nos tiene Occidente... Eh, ...no es una casualidad que antes de que se produzcan... ...los discursos en Naciones Unidas... ...se hayan descubierto fosas comunes... ...allá en algún lugar en el, en el campo de operaciones... ...para, para culpar a, a los rusos de masacres... Eh, ...y por lo tanto estamos eh, bajo este fuego nutrido de la manipulación eh, informativa que es el correlato prácticamente de la gran operación militar y política de Occidente contra Rusia. Era imposible que la verdad eh, se mantuviera eh, diríamos, en el lugar que le corresponde, y lo más probable era que Occidentes acompañara esta gran operación militar sacrificando a Ucrania sobre la base de un mar de mentiras, de tergiversaciones y, eh, obviamente, de manipulación de la opinión pública mundial. Eh, y, por lo tanto, esta, este contacto contigo, Alejandro, eh, es realmente importantísimo para que la gente conozca cuáles son eh, las circunstancias en las que se están desarrollando estos episodios tan dramáticos que conmueven a, a, a toda la opinión mundial. Te agradecemos muchísimo por el contacto y me despido también de ti y de Andrés hasta el próximo programa, que es el próximo domingo 2 de eh, octubre, eh, cuando se desarrollarán las elecciones en Brasil, que son las que van a marcar, de alguna manera, la impronta de la política, no solamente para Brasil, sino que esas elecciones en el Brasil van a ser determinantes eh, por su impacto regional, hemisférico y global. Así que estaremos atento a, atentos al desenlace de ese otro episodio político en otro campo de batalla político-ideológica entre una fuerza progresista de Lula y una fuerza ultraconservadora de Bolsonaro. Un gran abrazo para, para los dos compañeros y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias y buenas noches a nuestra amable audiencia.